Hola chicos y chicas, nosotros somos el equipo de Unamos Pet. El propósito de este video es preservar nuestras áreas naturales. Nos encontramos en un parque donde nos preocupa la gran contaminación que hay. Nos atrevimos a preguntarles a ciertos chicos que estaban aquí, ¿qué es lo que opinan al respecto? Veamos lo que dicen. Contamina los espacios recreativos donde la gente va y, digamos, se divierte. Pero tú al contaminarlos, ¿dónde va a quedar, digamos, esos parques? Tú los destruyes. Que pues no sé, deberías de agarrar y tomar tu cenicero de esos eh, desechables. Si te vas a fumar, agarrar y poner, digamos, tu colilla. O las botellas, procurar agarrar y también tirarlas eh, en los botes azul. La contaminación de los parques está muy mal, ya que eso daña mucho al medio ambiente. Por ejemplo, el arrancar hojas o el tirar colillas de cigarro en los parques no está nada bien. De hecho, como que hace quedar mal al país ya que estamos demostrando que no tenemos cultura sobre el medio ambiente. Creo que el medio ambiente se está deformando a, gracias a tu mano y a Rosario. Entonces, yo creo que se deberían de quitar la tala de, de árboles, pues dejar más áreas verdes en todo el país y también en el mundo porque pues esto nos afecta a todos, no solo a México. Tomemos conciencia. La verdad es que muchos sabemos